Una partida, esta está hasta los huevos, la verdad, para que voy a mentir Porque Valorant me parece una basura Sí, ya que Chapa, campeón, Miguel Ha, ha, ha comido y vivido mucho, mucho juego aquí eh, Como el y vale Papá eh, eh, eh, la pasarela, facilita ¿Cómo? La parcela facilita, eh, hablando eh, con la pared ¿Lo ¿Qué campeón? Hazme caso, eh, ese juego eh, a ti te gusta Nada, le gusta más el rollo Call of Duty Literalmente, gente Este juego es de miedo, eh, Jan se Apunta para es que el papa eh, lo tiene quemado Porque lo ha jugado demasiado tiempo eh, Como el Fortnite Sí, muchísimo eh, Lo he jugado menos que el Fortnite Pero me ha valido de verga En plan, no sabes Es que es una paranoia Mierda, me acabo de equivocar No puede ser, hermano ¿Me empieza el juego de nuevo? No, no, no, no No me gusta por la comunidad eh, No por el juego La comunidad asco, campeón La comunidad de, de Valorant da asco Da asco que te cagas Tío, me he equivocado o algo. ¿Lo tengo que empezar otra vez de nuevo? Va, pues nice intento, one, ¿eh? A mí eh, no me ha dado eh, tiempo a quemarlo y pues estoy viciado. <risa> es normal, llama la atención Valorant, pero... Si guay algo parecía así, el CSGO. El CSGO sí que es más realista. On, eh, en el Valorant no tanto. Gente, una nueva run. Tengo que terminar el tirón. Ojalá que la termine bien directo, tío. Quiero terminarla en directo. Quiero terminar este juego. Oh, yeah, es muy... Drake. Te da ansiedad, tío. Este juego te genera una ansiedad que te cagas encima. O sea, no es coña, uh -huh. ¿eh? F11, bro. O sea, vale, ahora lo toco. No sé por qué me ha empezado una nueva RAM, eh. Yo ayer la dejé en otro, en otro punto. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, bro. O sea, hola. ¿Por qué me sale esto, tío? Pero es que CSGO, ¿eh? no te encuentras en ningún español. Sí, campeón, pero si te encuentras en gente española. Tengo mis cosas. ¿Y yo cómo? Nah, espera, oye, ¿eh? no puede ser, lo adgame. ¿Cómo? ¡No hay! De verdad, eh. Me cago en tu puta madre, eh. De verdad, eh. O sea, su muerto. De verdad, eh. Y yo que, que. Es que, tío, me necesito hacerme el juego este ya. Voy a subirle el brillo de una. ¿Qué es esto? ¿No te suena el movimiento campeón chapa de las backrooms? En plan, las backrooms son como una creencia a pensar que hay algún punto en el mundo en el cual te puede llegar a teletransportar a un eh, sitio paralelo. Ah, el juego es. Eh, era el juego, loco. Pensaba que era un vídeo. No, campeón, claro, es el puto juego, ¿sabes? Me han troleado, tengo que empezar al principio. No, sí, ese es lo de la barrun. Pues vaya coñazo, campeón chapa. Está guay el juego, lo que pasa es que. Te lo prometo, que el juego no vea el por culo que te da, tío. ¿Y esto, hermano? Dios. ¿Cómo? Joder, tío, necesito eh, ya Free Fire, tío. ¿Qué? ¿Y eso? Guys? Vale, eh, no sé por qué tengo que empezar otra vez el juego Pero voy a intentar hacérmelo eh, en 20 minutos El juego tiene 20 minutos, eh Tiene 20 minutos el juego, o sea Lo que pasa es que tengo que ir muy clave ¿Os acordáis del código? 4, o sea, 4, 3, 7, ¿no? De una, creo que es eso Voy a toda, la gente La palanca, la pila, vámonos Y aquí no había más nada, eh De una, además que es un juego que lo pasas mal Te genera la tensión Y yo fuera coño papá, hoy jugamos en lo qué? No, no quiero que sea el juego, campeón Si es más, yo tenía pensado... Coño, que lo no he pensado, qué juego era. 4-7-3, literal, Alex, campeón, qué paliza, eh, qué hijo de puta, tío. ¿Y de tú el bicho. Pero no quiero quemar el juego como el cucoro campeón. Lo iré o sea, lo iré trayendo de forma dosificada al canal. Hoy se me ha venido antes de empezar este juego. Un juego para traer al final del directo. Y os lo juro que se me ha ido ahora. Y gracias, campeón, Alex. Os lo juro que tengo un montón de ganas de terminar este juego. Lo traigo en gameplay porque este tipo de juegos eh, se hace muy viral. Literalmente. No, no sé, te lo juro que no. no ahora mismo estoy en blanco. Te lo juro, campeón Miguel. O sea, iba, iba a deciros qué juego traer, Me vendrá la cara, o sea, la cabeza, otra vez de nuevo, os lo prometo. Es raro, ¿eh? O sea, raro, pero coño, lo tenía ya todo pensado, o sea. Vale, por ahí no, por ahí no era, ¿no? O sea, sí. Prepararse para los sustos incoming en 3, 2, 1, ¿eh? ¿Cuál era, tío, el juego? Era un juego gracioso, tío. O sea, un juego gracioso que yo reconsidere gracioso y que sea menos para traer al canal para despedir directo. ¿Qué juego era, tío? Joder, no, lo quiero, no me quiero rayar. ya, le da, ya, ya, ya, ya Literalmente, ya lo, me vendrá a la cabeza. Puedes traer el nuevo Animal Crossing Mega Ultra 5 eh, Pixel Thing. Madre mía. Te lo prometo, Chuck, va campeón. Que ojalá siga yendo tú también. Y en un momento me compro una Nintendo Switch, tío. Os lo juro, pa, Mario 64 en directo ¡Ay! es Dios. O sea, imaginarse el Mario Odyssey. Es muy divertido. Hoy me lo rucheo, gente, hoy voy a toa Y con el consejo de Juanjo de subirle el brillo El juego no te perturba tanto Ah, es verdad, hostia, una cosa que os iba a decir Esto era muñeco que lo podía coger y ya está Como las personas esas ¿Y esto? Como las personas, las personas que me odian y me, me envidian eh, Vieron hoy el vídeo Que hemos subido, adivinad que cuantito que Cambiamos de juego y me fui a buscar Agua antes, otra botella Literal, esas personas empezaron a meter vos, tío Vaya tela, nada, pero ya sabéis que no nos afectan Y que nos da, nos da igual, la verdad, o sea, que haga lo que quieran bueno, hasta hoy, ¿a ¿qué hora te queda? Eh, hoy me quedaré hasta las 10, campeón. Siempre son las 6 horas. Hasta las 3 de la mañana, así. Ojalá, campeón, pudiera llegar a pasarme. Porque daros cuenta, Chapa y Miguel, que la comunidad. Es que no me gusta decir tan ellos. O sea, me, me, me suena feo, tío. Pero en plan, engloba todo México en sí, ¿no? México, Argentina, Chile, Perú. Literalmente. Entonces, ellos por las noches son cuando más facilidades tienen para pasarse más tiempo al canal, ¿sabes? Realmente. Ya, eh, ya ves, yo reté papá, eh, quédate eh, y eh, te vemos los dos, porfa, qué gachones. me encantan. Pero es eso, o sea, ojalá pudiera llegarse como la cuarentena que me he pegado 12 horas aquí. Pero bueno, es de decir, que ahora también, eh, por supuesto, me gustaría en este verano. Este el niño es en puta, ese es el niño cabrón enano, ¿sabes? Que después es un bicho demoníaco. Me gustaría hacer un. Voy a hacerme un café y eso, el pobre que tiene más sueño que la más pobre chapa. Me gustaría hacer un 12 horas, la verdad, otro 12 horas, el tercero. Gente, era por aquí, ¿no? Que estoy muerto en vida en Pobrecillo Pobre chapas, tío Vale, el niño está aquí El anorak aquí La cabeza aquí Y yo, papá, saber lo que eh, Lo que tuve que hacer Para un examen? Lo que campeón, eh, eh Miguel Gente, ya voy sin miedo Me acosté a las 3 Y me levanté a las 5 Yo eso es uno de los consejos Que siempre os doy En plan No tan tryhard Pero sí, por supuesto En este aspecto eh, Literal Una horita antes Viene bien Elige una eh, Una cosa Vivo o muerto Que ha hecho me encanta Cabeza, de Ari es que el pobre campeón mañana tiene dos exámenes a besar Y está muerto de sueño Solo dormí dos horas y no podía con mi vida Normal, o sea, eso es hacer examen y ya nos vemos, ¿sabes? Literalmente, con Nemo Vale, gente, eh, tengo que... Eso que era el 3, ¿no? A la F ¿Y yo no me deja pintar o qué? ¿Y yo no me deja pintar otra vez? Vale, ahora, eh, voy para acá O sea, literalmente, este es el camino Tengo que ir con el spray, literalmente haciendo el camino Pero voy a coger un objeto que hay aquí Literalmente eh, Hoy me lo voy a intentar hacer Es que me da un montón de, de ansiedad el juego este No es coña, eh No es coña, tío Que vale, esa era la primera Y me tuve que dar esto Yo, qué putada Que sos una putada, campeón madre, madre mía Vale, el lore era para que me pegara el susto ahora Y verdad Para aquellos que no lo visteis Es un juego bastante returbio De backroom Estáis viendo al niño ahí Y le digo, puta Porque ahora me he dado cuenta Que lo estoy volviendo a jugar al juego, eh Aquí estaba el niño detrás del cabrón Rabona Que cacho, pero muy tryhard eso Muy tryhard Vale, eh, yo he venido de aquí Tengo que ir haciendo flecha, gente Coño, ¿me tengo que acercar más o qué? Tío, ¿más? Vale, por aquí Sí Sí, por aquí eh, sería eh, la primera Sala para guardar, ¿no? Ok, pues guardamos aquí y nos vamos, gente Saving es jugársela bastante no, Hombre, demasiado, campeón Pero no, no puede... ahora mismo en el final del curso No puedes hacer eso, chapa Ni tú ni ninguno, no, no lo aconsejo Vale, nos vamos para aquí, tengo que ir poniendo flechas, tío Y mira el puto maniquí ahí, toma el rollero, ¿sabes? Vale, abrimos las dos puertas por si acá Vale, esta estaba, esta estaba bloqueada por el otro lado O sea, por este lado y se abría por el otro lado Vale, por aquí era la piscina ya casi, ¿no? Vale, las cucarachas creo que verían ahora, ¿no? Sí, están aquí, atento en 3, 2, 1 Qué raro, ¿no? No sale el susto Pues será más adelante Ahora, ¿no? Vale, esto es lo de la puerta y la polla, ¿no? De los otros días. Vale, hacemos la RT, hago boom, boom. Mira el bicho, tío. Qué mal caballero. Quiero terminarme este juego ya, ¿eh? Vale. Y sobre todo también he de, eh, he de decir que eh, traeré nada Resident Evil 3 Remake. ¿No vas a ir a inglés o qué? Qué cachón, ¿cómo lo controla ese chapa? Me encanta. Vale, está la cámara aquí, la puerta imaginaria, ¿no? Pues ahora me di la vuelta y cambia la room. Creo que en 20 minutos me puedo hacer juego Creo, creo O sea, lo que pasa es que el personaje no corre más, compadre O sea, por mucho que yo le dé No corre una mierda Increíble Vale, ahora cambia el mapa No, era por aquí Vamos por el otro lado Abrimos la puerta Y ahora tengo que estar con el estilógrafo a toa, eh O sea, en plan, tengo que apuntar por dónde estoy Vale, ahora está esto Me cambia el mapa Ok, me voy para atrás es que tiene cojones, eh, o sea, el juego está muy bien hecho Imita a la perfección una back room, pero Al mismo tiempo es súper obsceno, tío Con tantos ruidos cacofónicos Que a la larga te puede llegar a doler la cabeza, tío Y que el personaje Debería correr más, hermano, tú estás metido aquí En una back room, compadre, chavales, chavales Y veis en la, en la cabeza el niño ese extraño y Del puto maniquí que hace ir corriendo delante No para meterle un puñetazo, ellos, ¿eh? pues nota no tiene cojones Ellos ¿eh? El puto personaje principal del juego este, tío ¿Es un normal que le pasa? Cojo, vamos, una silla y se la parto Voy con una taca por ahí afilada, vamos Hasta con los dientes afilo la taca Para matar bichos A ver, ya sabéis que este tipo de videojuegos Me llaman mucho la atención Pero no me gustan al 100% Porque, por supuesto, he de decir Espera un momento, por aquí He de decir, por supuesto, que este tipo de juego me pone nervioso Porque es a lo obla Un bicho que te persigue y tú tienes que llegar a reunir X objetos para poder llegar a completar el juego Y viceversa Me toca un poco lo que viene siendo los huevos No, los, los cojones, macho Porque yo, que tú me digas contigo un tío hecho derecho Con un skate, no le meta un tablazo a un bicho que tiene la boca Y eh? con tentáculos, compadre Me carga el bicho este abocado si es de falta Los fríos me como los tentáculos, cochurra Madre mía Vale, tenemos que ir haciendo flechas, muy importante Ahora sí que viene el susto, gente 3, 2, 1... <risa> Les sé, gente, les sé. Les sé. No os preocupéis que ya, eh, li literal, llevo... 3 right días, días intentando hacerme el juego. Ayer jugué, pero era imposible. Ayer estábamos en otro mundo. Igual que con el tren del Hyde. Es imposible. Es imposible. Cuando se está así, es imposible. ¿Cuándo? Vale, ahora es eh, coger la llave de la puerta, salir corriendo e ir por... la. ¡Qué susto! ¡Te has asustado, campeón de Thari! ¡Perdón! Yo... No soy tan cabrón y voy a ir avisando Más o menos de todo lo que he jugado al juego En estos dos días Para avisaros cuando salga un susto Que ahora mismo va a haber un susto No, seguro, campeón Si no, escúchame, no lo juego ahora, eh Que yo lo que no quiero es que ninguno de los más pequeños Ahora mismo tengáis pesadillas esta noche Con un juego pocho hecho por un Nota Indie Que está guay, pero no quiero que os pase nada ¿Sabes? Ah, verdad, si sí, estoy gilipollas, tío O sea, la llave estaba aquí que en verdad el pe Tú tómatelo campeón Bezari, como el personaje en la serie que ve chapa Stranger Things Es igual campeón Es una copia de Stranger Things Pero versión así Macabra Sin boca vale. ¡Oh, Espero que no os haya asustado eso No os preocupéis Si sí, quita lo que tengo miedo Que gacho No hombre Pero coño estos chiquitos Porfa, juega Free Fire. La vida, eh. Papá, no tengo pesadilla y no me da ¿eh? miedo en ningún juego. Lo sé, campeón de Zari, pero lo digo. En plan, a lo mejor sale un contenido así en peo. Yo lo quitaría, Si ha sido también, ¿eh? Chapa y mi game, broma, pero lo digo de verdad, o sea, no, no me importaría para nada. Obviamente es más. Yo el juego lo quiero. lo pretendo terminar en 20 minutos. O, bueno, 20 y pico minutos. Traerlo como gameplay también, pero es la cosa. O sea, literalmente, no, no me la vea. Porfa, quitarlo. ¿Será? No me la había jugado hoy Voy a ir a lo preciso Y de una Free Fire o no me voy Nunca jugar jugado Free Fire, campeón O sea, sé que es un juego de móvil, ¿no? Igual que... Mmm, el Puck, ¿no? Plan rollo de ese palo Vamos a ver, gente Tengo... O sea, si el bicho me pilla Estoy jodido Pero vamos a darle Es eso Acostumbrarse que en el juego Es todo el rato Jansker para activar el micro Y ya estaría Todo, todo el puto rato, gente Arroz, O sea, sigue las flechas Que te van a guiar O sea, ahora, ahora nos dice Que tenemos que... Re, o sea, tenemos que seguir El charco... Bueno, el camino de sangre Chapa, sí ¿chapa a jugar free fire Vale, aquí tenemos... Espero que no me vea, tío Bueno, espero que no me escuche Vale, aquí tenemos lo que tenemos que encontrar Estos son los objetos necesarios para acabar el juego, ¿vale? O sea, esto que veis ahí Una boina, un peto eh, Eso no me acuerdo Una mochila, una foto Y un tren de juguete Así que vamos a encontrarlo rápido Vamos a quitar esto Vamos a darle a Toa Pero a toísima. Mierda Vale, esto era una apertura, ¿no? Va, lo voy a quitar ya para poder llegar a pasar No me voy a liar esta vez O sea, voy a ir a todas. Creo que viene para acá, gente Creo Qué pesado, tío No empieces, tío Déjame finalizar el juego, picha lo, lo, lo peor es que sí he jugado Y encima he cenado frijoles Bro, ¿eres qué? Qué gachones que seis ¿Qué soy? Dios mío Vale, haga, aquí Venga, la cabeza se ha perdido Venga, manín tengo que avanzar en el juego, no me sigas, bro, sigue ¿eh? Otro anuncio, pobre, pobre Avezari, tío Bueno, todos y todas que sufrir los putos anuncios De mierda, de Twitch, tío, que se pasan Un güey y parte de otra, no, pero juega la coña ¿Ha jugado? No, nunca ha jugado, campeón Al Free Fire ni al Ni al Puck Lite ese, en la vía No sé, son como Fortnite, pero falsos, ¿no? En plan De ese palo Joder, tío, está aquí el puto bicho O sea, literal, a ver Joder, qué pesado eres, tío O sea, ¿está ya aquí? Bro, me va a pegar, ¿no? Joder, tío Qué pesado Ahora tengo que esperar Que pase El día que viniste El día que viniste A mi clase de inglés Me tiré toda la hora Descojonado Porque te miraba Y me entraba eh, La tontería Yo sí Pero es eh, basura eh, Ganas siempre Ya ves Qué gachones Pues yo no, no La verdad no, no lo he jugado nunca O sea, el free falla bro. No, eh, vi al chocado un poco guay Vi que es un juego Un poco caquiña, ¿no? Gente, le voy a bajar el volumen Porque me está partiendo el tímpano, tío ¿Qué pesada era, ¿Los dos tías eran? ¿En unas será? <ríe> ¿Qué gancho este Miguel, tío? Vale, eh, por aquí vengo. O sea, tengo que ir haciendo... Y yo. Tengo que ir haciendo mierdas de estas, tío, para acordarme por dónde he venido Vale, creo que aquí no había nada, ¿no? Sí. Sí había algo aquí, no me acuerdo, bro. Tío, viene otra vez el bicho. No me joda. Vale, aquí había un ítem, ¿no? Lo peor es que sí. O sea, madre mía. A ver, gente que son así, de ese palo. ¿Habéis visto el puto bicho aquí? De que ahora desaparece. Aquí no estaba Nanorak. ¿Aquí coño estaba, tío? Ah, aquí un Medicaid, ¿no? Papá, es que eh, vaya hora de mierda, tío. Eran unas eh, por Te lo juro. Ay, qué pesado, El juego, cabrón, con los sustos. Hay gente que se, sabe, se especializa en tocar los cojones, ¿eh? Chapa y Miguel. Tenían como algo alargado y eh, pepinado en la boca. ¿Cómo? ¿Cómo que algo alargado y pepinado en la boca? ¿Pero qué? What? ¿Qué? What's that? Hermano, la cizalla, donde estaba? No me acuerdo ahora mismo, pero bueno. 4, 7, 3. Que es para un brazalete, creo. Esto es lo de la piscina, ¿no? ¿Churra? ¿No? Vale. Por aquí ya he venido o sea, que no me renta, ¿no? Creo que no. Pepi. ¡Ah! Pepinado. ¿Cómo que pepinado? No lo no entiendo. Pepinado en la boca, en plan, que tenía una polla en la boca o algo. Pepinado, o sea, pero un pene, no puede ser. <risa> ¿Te haces referencia a eso? Eso se cae, ¿eh? Cuidado. ¡Quiqui! Qué gachones que soy, está que culoso. Pepino, eh, haceros caso, el gazpacho siempre ya vino, campeón en Zari. Yo eso no lo he probado nunca, pero huele muy fuerte. Sí, qué gachones que soy. Ey, vamos a darle rápido, gente. Tengo que hacérmelo súper rápido. Qué pesado esto, yo me acuerdo perfectamente, qué pesado, loco. Sí, mira por ahí está el maniquí. Mira por allí está tu madre. En braga. Y yo el gaspacho es God. Para viene de puta madre, ¿no? Aquí está el tren, este es una de las piezas para esto. Ahora viene un Jansker, no os preocupéis. De una. Fuera de coña está bueno. Sí, pero te deja. O sea, es muy fuerte el olor, ¿no? Campeón. Miguel, yo es que lo veo así. Ya ves, esto es fresquito. Claro, es que es eso. A mí no me gusta. A mí tampoco me hace gracia, campeón de Zari, no te preocupes. Te lo juro, ¿eh? O ¿Sabes? Lo respeto, pero no me. Es como que huele muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, tío. Gente, si no piso nada, de puta madre. Vale, no me acuerdo que había aquí. A ver si lo termino. No sé, a mí me gusta y me renta para el veranito. Sí, campeón. O sea, no, no, no, no tiene nada de malo. Igual que al que le gusta la pipirrana esa, no Como se llame O cosas así de ese palo, no, no tiene nada de malo Bueno gente, guardamos, ok Y le metemos, tío, ¿cuántas cosas tenemos? Vale, vamos bien, eh, vamos bien Uf, Tengo que hacerme el juego ya, tío O sea, en plan, es muy pesado, muy denso Quiero traer otro contenido también Este me está gustando el juego, pero... No está a la altura para mí de un juego de... Ya me entendéis Tan lineal Eso no me gusta, pero eh, no me deja de gustar Claro, en plan, no está mal, eh, es sano realmente Siempre coméis muy sano, tío Bueno, 300 veces más que yo Y, y tengo 27 años Tipo, sin madre me lo pone en el plato, me lo como O sea, yo... Bueno, aquí estaba la Norak, ¿no? Creo Creo, eh O sea, una de las partes era la Norak. Eh, que creo que estaba aquí La boina sí que no me acuerdo dónde coño estaba Vale, susto en 3, 2, 1 Jansker es verdad, sí Algo tenía que hacer aquí, tío O sea... Aquí he venido ya. Mierda, está el bicho aquí. No me jodas. ¿Y cómo, eh? cómo? sano? Eh? Pero eh, soy un gordo. Pero ah, eso no creo, campeón. El metabolismo cambia de la noche a la mañana en dos segundos, Miguel. Hazte caso. Gente, si está aquí el bicho... Que creo que sí, ¿no? ¿No? Sí, no. Sí, sí, no, no. Yo solo como eh, cosas alargadas y pepinadas, Seréis ganchones. ¿Qué gusta, ¿eh? los pepinos de mar? Madre mía. ¿Qué método de defensa de los pepinos de mar? Eh? Increíble, tío. ¿Qué cojones? Gente... Bueno, ahora, ahora lo veo A ver cuántos objetos nos quedan Se queda parado cuando saco el inventario Hola, el bicho ese Es que tío, eh... eh tío, lo de apepinada ha sido la polla pepinada me parece gracioso como término acuñado O sea, pepinada, ¿sabes? Como que tiene forma de, de pepino en su cabeza Aquí estaban las cizallas, ¿no? Sí. Joder, tío, qué susto Esa sí que me, no me acordaba, coño Coño Joder, la gran verga, tío Mamá huevo Aquí estaban las cizallas, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿cizallas? No, ¿carrete? Cizalla, ¿no? ha esto? ¿Qué mierda, no? Eh, es que, tío, la pepinada ha sido la polla Lo peor es que eh, si yo, eh, tío, me tiro cinco 5 minutos riéndome ¡Qué gachones! Porque tenía boca rape, ¿no? Eso hace referencia al Chapa y Miguel, ¿no? En plan, persona con la boca rape, ¿no? Es que, papá, tengo un poder que eh, sé cuando el Chapa se está riendo Porque os, os hacéis gracias, culosos ¿Por dónde voy, tío? Ahora, mierda Y yo, hermano, me la tiro en mi cara, churra Creo que el bicho me mata, ¿eh? Nada, me ha matado, me ha matado, me ha matado, gente, me ha matado Me ha matado, tío, joder Hijo de puta De verdad, qué coraje, loco Qué pesado, yo déjame encerrarme por ahí, compadre Vale, ya Es que, tío, de verdad el juego está guay, pero es muy pesado Papá, eh, son las eh, típicas chonis Que se ponen a hablar eh, de con quién eh, se hablan con quién, En serio, con quién se lían durante toda la hora LOL, qué molesto no con, eh, Nos conocemos demasiado Y eh, tocando los cojones, ya ves, en verdad hay eh, una que está buena Pero es una, pepi, una pepinada, ¿sabes? Chico el Mufcani O sea, chonis hay en todos lados, eh Literal me he descojonado eh, Con lo de eh, Alargada Y pepinada Porque eh, Lo he leído eh, Como si eh, el, el, el, Como si estuviera diciendo tú Me encanta <ríe> Qué cachones, tío Pero eso es bonito, tío Al fin y al cabo eh, Es guay, tío La amistad que tenéis como primo Es súper sana, hermano Tío, no me acuerdo por dónde ir Pero me suda la polla, ¿sabes? En plan La cizalla donde estaba en churra Yo vengo de aquí Nos conocemos así muchas horas de Fortnite Va ahí en la vida o sea, muchas horas la vía. Gente, ¿dónde cojones estaba el martillo, tío? Está aquí el bicho. Vale, te dice: Encuentra los seis eh, de estos, tío. Por aquí era. Lil, qué gachón está, ¿eh? Y yo, y ahora me acabo de acordar: eh, De lo del Kem. Kem, tío, tiene nombre de moderador de Arcadia. Que salía volando, ¿y eso? Tío, qué pesado es el bicho, tío. O sea. Hermano, me estás campeando en toda la partida. ¿Te acuerdas cómo? Eh, no, eh, pagamos. Eh, pagamos la Warner. Vendido por borones, ¿no? Creo que aquí ya no había nada, ¿no? O sea... ¿Cómo era esto, tío? Le tiré al Ken eh, de la hermana por la ventana. Ah, que de verdad que es el del muñeco. No me jodas, qué gachón, tío. O sea, puto, puto gachones, tío. Chapa y Miguel, tío. Y yo te va, churra, ¿o qué? ¿Me dejas terminar el juego? Porque tengo que meter más contenido. Gracias. Mano, eres muy pesado, tío. ¿Tiene una guadaña hoy o qué le pasa? ¿Lo habéis visto? <coughs> Con 5 o 6 años, ya decía yo, digo, hostia La madre que me parió, qué gachones, tío Vale, yo iba por... ¿Yo por dónde coño iba, tío? O sea, por aquí Vale, sí, la sala de las ratas, ¿no? Creo que sí que era por aquí, ¿no? Esta es una, una de ellas Bro, ya viene el bicho, tío, de verdad, déjame en paz, tío Joder, qué pesado <ríe> Loco O sea, vale que seas el bicho focus del juego, pero déjame en paz Creo que por aquí había algo No, no, no, no, espera, espera, voy, voy para atrás <ríe> Hostia, fue, eso fue increíble de la Warner Esperadme porque me pierdo, tío, este juego da asco Y yo, en plan, está muy divertido pero da un asco que te cagas, loco eh, yo papá, eh, Yo papá en mi casa, eh, de antes tenía piscina Y como en el barcón estaba asomado, eh, Estaba asomado eh, al río En donde el chapa se fue a tirar a la piscina Y como, eh, que hizo algo raro con el brazo Y el Ken salió volando, lol, en serio Vaya tolais, que cachones que soy, Pero que cabrones, tío, o sea, le tirasteis El puto Ken y salió volando Literalmente plan, ya nos vemos De uno Y este fin de un Fortnite Fortnite está gracioso para jugar ahora Que podéis jugar un par de partidas más Pero apesta Unas arenillas o algo así Yo, si soy sincero Hasta que no haga receto de puntos Yo no veré Fortnite con buenos ojos En plan, ya me entendéis a lo que me refiero De diversión, ¿no? Eh, vaya, no, no me parece justo, tío. Soy malísimo, pero eh, no sé un ratillo. Nah, no, no es que sea malo, sino que Fortnite es malo. Papá, eh, y nos vamos a. Ya no vamos a ir la mágica, en serio. Vamos a una cosa mejor que es, es la playa. Y eso, campeón de Zari, ¿dónde vais? De excursión, a que no. Qué guapo. Esta es otra, ¿no? Examinar. Q, no. ¿Dónde estaba la cosa que podía pillar aquí? Creo que el bicho está aquí, el hijo de puta, ¿eh? Qué pesado que es. ¿Y dónde vais, campeón de Zari, Qué ilusión, macho. Y o sea, eh, apeteció Fortnite, es eh, fuera de coñísima. La cabeza, ¿eh? Mano, pero esto que... Y yo. No vea el susto que te da el bicho ese ahí. Bro, estás aquí, tío. ¿Cómo puede ser que el bicho está aquí, tío? Eh, lo peor es que eh, los pavos en plan eh, pagarnos la Warner, no, eh, sé que... Eh, y nosotros, eh, Y nosotros, bro, mientras nos reemos de ellos. Uno, pa, eh, uno eh, dos, pa dos, dos, eh, o cosas así. No sé, se me ha olvidado. Y eso, qué guay, pero qué chulo, ¿no? En ese aspecto, en el sentido de que no sé, o sea, y la mágica... Está guay, pero si vais a otro sitio campeón Encima con playa, que divertido, ¿no? a Ya ves, si te metes jugamos Yo volví a jugar a Fortnite el fin de pasado ¿Qué tal, Katie? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va, por supuesto, este jueguecillo? ¿Qué tal está ¿Cómo va la profe del canal? Me cago la leche Pues mañana me meto, tú puedes jugar Mañana viene, mañana tu primo no tiene clases particulares Sí, yo, pero Mejor era, ¿cómo pronunciamos? Pronunciamos lo de la Warner No es Warner, papa Es Wager, es como un 2 vs 2 Un 1 vs 1 donde quien pierda le paga dinero ¿Lori, eso? Que ahora ya Desconocía, campeón Digo, warner wow, Qué pesado que eres, churra Más pesado una vaca en brazo, Hijo de la gran puta ¿Y cómo estamos, Super Katie? ¿Qué tal está? Y creo que era un euro eh, Lo que teníamos que pagarle Y eh, no le pegamos nada Nada Que le den por culo, ¿sabes? Literal, era un chulo puta ¿Sabes? El niño ese ya bueno Y nos fuimos riendo ahí ¿Qué pesado, loco? De verdad, hermano ¿Este juego la apoya que Pero qué pesado Más pesado que un cuñar de sandía, te lo juro, Katie que El juego está súper divertido, pero Llega un punto en que me lo quiero hacer Y, y me da cosa porque estoy tardando más de la cuenta Y es que el juego Te pone dificultades por lo mismo Ese pibardo, porque es como de Janskir todo el rato. y rato ¿Te acuerdas, chapa? Eh, que te ibas a un servidor, 2 vs 2 en PC O cuando buscamos un trío, qué gachones, macho Y es muy pesado, ¿y qué tal va tu jueves, eh? Super Katie, ese pibardo, ya terminaste campeón de las clases de una Tío, no sepa... O sea, ¿cuántos objetos me hace falta? Te dice Fine No, te dice... A ver, vamos a verlo Vamos a verlo del tirón Esto es lo que tenemos que encontrar Tenemos el chaquetón Tenemos la llave Tenemos el marco, ¿no? No, el marco no, perdón El marco no lo tenemos Rotate, putaway, putaway. red Eh, no Tenemos el trencito, la llave, el anorak Eh... Esto la verdad, para nada Sirve, ¿no? Pero yo lo vamos a utilizar Uno, vale Voy a utilizar esta mierda eh, no sé, papá, es que eh, le, eh, le, le digo a esto, eh, no hay huevos a echarte un wagger eh, a alguien, encontramos a dos pavos que eran malísimos, eh, pero no ganaron y le dijimos que no le íbamos a pagar una mierda. Ya ves yo menuda época eh, buena de Fortnite. Me queda una hora, pobrecilla soy pibardo, mucho ánimo, leñe Y yo me estoy instalando el Fortnite para mañana, que gachones, vaya pique. Y mucho ánimo, campeón Pibardo. Ya verás tú que se te pasa rapidillo. Vale, por aquí era. Seguimos en lore, tío. Pero chapa, eh, lo malo es que me va a ir a 60 FPS como mucho. Campeón, huevos si te lo he dicho, lo que tienes que hacer te lo dejo después algo por cualquier lado, ¿sabes? Vas al administrar de tareas Abre Fortnite, le das a ir a detalle En detalle, campeón, eh, Miguel, Tienes que ir a proceso a proceso Que veas del Fortnite y darle prioridad mmm, Alta, en vez de Por encima de lo normal, alta siempre Y así con todas las pestañas que veas Producidas en este aspecto por Fortnite O sea, literal, literal mejor Que es lo mismo que me pasa a mí en el LoL Cuando juego y vaya, Kali sen lo puede decir Que él lo nota Hostia, eso no lo sabía. Porque tiene portátil. No, nada, igual que estén en el portátil, campeón. Claro, si te lo he dicho antes, cuando me lo has dicho. Pero creo, eh, Pero esto lo queñas, eh, papa, eh, que no le ganamos a eh, Arwager Es eh, que. Ese es porque el Alberto y yo eh, acabamos de, de entrar a jugar. Si, eh, si no, llevamos un pavo, en serio. Nah, pero qué gracioso, ¿sabes? No lo sabía. Que, es que no sé, claro, hay tantos métodos en Fortnite, Chapa y Miguel, no tengo ni puta idea, ¿sabes? Hermano, qué pesado te, te huele el aliento a polla y yo. Bicho de mierda y yo. Si me mata la ha cagao, y yo No puedo morir No puedo morir No puedo morir Ay, alto eh, Cagazo Buah, yo porque ya me he inmunizado Buah, que Como juego de apuestas Campeón de Zarin en el Fortnite En plan, te gano y me das un pavo O sea, literal Espero que esté Y yo, perdonarme gente Porque me tengo que esconder Y yo, de verdad Tío, qué pesado, loco El bicho Hermano lo... De verdad, loco de verdad que me, me da un asco, tío. O sea, me están cantando el juego, pero de verdad que no tiene sentido. Loco el por culo que me está dando el bicho, tío. Qué pesado, hermano. Qué pesado, loco. Porque no estoy atento, estoy leyendo el comentario, hermano. Y se ha aprovechado unos segundos del puto juego para tocarme la polla, ¿sabes? A nivel estratosférico, bro. Increíble, pesado, hijo Vete a tomar por culo Stranger, decir de mierda, hijo Qué asco, hijo De verdad, él le apoya el juego Pero de verdad que lo odio Al máximo, hermano Porque no puede ser que él nota ¿Sabes? Venga donde yo esté todo el rato Es que la torre la tengo desenchufada Porque juego demasiado y, eh, Diste algo eh, Me distraigo de los estudios normal Y por no pagar un Wagger me, echa, eh, me echaron de un servidor Pero bueno, ya ves tú Me da igual Ya ves, por un pavo, ¿sabes? Perdonadme por cabrearme Pero es mi tercer día O sea, que yo no lo viste este juego y es tan desgraciado que tengo que estar pendiente a todo lo que pise. Si piso cristales, si piso no sé qué, no sé cuánto en el suelo. Viene el bicho y es muy pesado. O sea, demasiado pesado. Si me pilla, me mata. Y quiero terminarme la RAN ya. O sea, no corresponde al tiempo que estamos jugando. ¿eh? O sea, no llevo 27 minutos jugando. Un combate 2 vs 2, 1 vs 1, 3 vs 3. Eh, ¿Dónde se apuesta algo? De eh, dinero. 50 céntimos o algo así. Y pierda. Eh, y quien pierda, paga. Claro, en plan, pero yo también lo desconocía, ¿eh? A pesar y campeón, te lo prometo. Te lo juro que lo desconocía al máximo oponente. Vaya. O sea, no tenía ni puta idea. Me creía que era Warner. Oh, qué guay, ¿no? O sea, claro Lo que pasa es que habrá Personas hijas de puta Campeón de Zari Como la vía ¿eh? Espero que os esté gustando El juego también Os lo prometo Que me está gustando mucho Pero me está poniendo nervioso Tío, el rollo que tiene Esto se caía, ¿no? Vale Del tirón, hermano Me sea el juego de cava rabo Porque de verdad Me lo tengo que hacer ya Vale Vamos a ralentizarlo Yo venía por aquí Yo me había dejado esto aquí, ¿no? Del tirón la gente que juega a Wargue suele ser muy bueno Nada, no, sí, gente que... Niños que se meten ahí en mando a todas Para intentar ganar pago para, para el Fortnite Literal, o gente ya yo que sé que mayor, Mayorcita también, ¿eh? Vale, voy a hacer esto, gente Por aquí vuelvo Primera... O sea, sí, hermano, por aquí es de donde vengo Porque si no hago eso, me voy al buano Y, y, y me pierdo, tío, me pierdo Bueno, eh, razón Claro, eso sí, pero claro, que realmente, pues mira Un modo más de juego que sabemos, campeón de estar Y yo no lo sabía, ¿eh? Pero eh, que eh, nos enfrentamos eh, a los que nos enfrentaron normalmente pero ya más en común en una semana sin jugar. Nah, pero eso es cuestión de. <coughs> ya me entendéis. Fortnite también es mucha suerte, Chapa y, y, y Miguel. Muchísima suerte, ya lo sabía de más. Gente, como venga, y yo, y yo, de verdad que viene para acá, tío. Y yo no, De verdad no, no sé, tío. Ya no sé qué hacerle el juego este, hermano. Qué pesado que eres, churra. Como está este sitio sin escapatoria, apaga. Gente con, los, con pelos en los juegos jugando super tryhard Por ganar un pavo, en serio, pero eso ya es vergonzoso Pero un niño, mira, pues lo veo y lo entiendo perfectamente Porque quiere, en ese aspecto Conseguir algo, ¿no? En plan, coño no". un besado, hermano, un juego Ese pibardo, estoy hasta los huevos del lore que tiene el juego Está súper divertido, y repito, el juego es increíblemente Está perfecto la backroom Pero, tío, el mecanismo que tiene, la verdad es que te pone Hasta las cojones, o sea, es, es peor que pegarte Prefiero que me pegue una pata a los huevos a alguien y yo, que, que, que de verdad esto, tío porque de verdad, no he no, no, no sentido. No hay sentido a que esté todo el rato dando Jansker. ni eran buenos, eh, pero eh, yo en Play y tú empecé éramos mejores eh, que esos dos ratones. Me estoy instalando el fone en Fachapa, ya ves. Y mañana vamos a jugar. A ver, mañana viene, por lo menos podéis llegar a jugar y desconectar de la semana. Qué pesado, hermano. Llévate ese cadáver y métetelo por el culo. Creo que tenía que venir para acá y coger un objeto, creo, eh. Son seis objetos los que tengo que reunir. Vale, no, esto es lo de 473. Acordarse de ese número. <risa> Aunque se os acordar igual que yo. Por cierto, eh, voy a ir a ver España, República Checa, este domingo en la eh, Rosaleda. Sí, lo dijiste de que okay, ibas con tu padre, ¿no? O sea, ibas con tu viejo. Qué guay, macho. Qué alegría. Por lo menos, mira, después de todo lo que trabaja tu padre, campeón chapa, descansa. Qué perro, literal, qué gacho el no, nombre, pero demasiado. Vale, era por aquí, gente. A mí me gustaría ir, ir, qué suerte, 4, 4, 3, o sea, 4, 7, 3, campeón. Me pongo hasta nervioso, bezar, y Muchas gracias. Os lo juro que el juego me está gustando, pero repito. No un juego que te lo pases bien eh, ansiedad eh, Acabar las entradas en 40 minutos Normal, los partidos de fútbol así en goti Pues normal No me acuerdo por dónde era tiene <ríe> que estar todo bien, es normal normal claro. Equipo así en Puyo como España, paga eh, I tried, but I eh, Plan He fallado, vale Creo que por aquí estaba Creo Creo Creo, ¿eh? No sé Aquí había unas una cizallas, ¿no? O algo así y yo, me, y yo me cago en mi puta madre En todos los muertos de Cristo Coño Julio, eres un borracho Putero Que está aquí en la televisión <risa> Madre mía Dios No vea, ¿eh? Literal Se está instalando en el Fortnite Qué cacho Le ha dicho 20 veces <risa> Hermano No vea Ah, quedé en el, en el mismo sitio, ¿no? Cada vez que me asuste me decís, Julio, eres un borracho. Ese bebé me la apoya. O sea, Callejeros, Viajeros representa muchísimo. Que te, no me acuerdo si era por aquí o no, no tío. De verdad, el juego es una puta liada. Literalmente. Estoy deseándolo terminar, tío. Son seis objetos. Los otros días me pegué seis, seis, no, seis horas. Perdón, dos horas en directo. Julio, eres un borracho. Madre mía. Y yo, de verdad, churra. Estoy dando vuelta en círculo. Que te follen. Te vas a rayar por ahí, literal. La comunidad es basura. Eh, todo el mundo eh, con el subfusil. Y todo el mundo de mando. Literalmente. Aquí tenemos que llegar al final de, del juego. Pero creo que ya por aquí se acababa, ¿eh? Y encima su fusil está, ch está chetadísimo, pero chetadísimo. Coño, sí, en plan, todo el mundo lleva su fusil en vez de escopeta. Literalmente. Mira, me voy a cagar en las cacofonía de tu puta madre. Te puedes meter por todo el coño de la. Derrapando el sonido ese de ese grito Así, en plan. Como el titanes eh, bueno, no pasa nada eh, no sé Si lo, lo quieres jugar Eh, 2% de uso, ¿no? Creativo, arenita Nada, eh, no merecen la pena jugarlo Pero si jugáis, jugar arena Ya que vais a jugar algo O sea, literal No, no vuestro tiempo Creativo Que creativo es una estafa Ahí va bien el juego Cosillas así ¿Sabes? Como los viejos tiempo. Nada, pero <coughs> más divertido que jugáis arena Y yo, la FIFA ya ¿Dónde estaba, tío? O sea, me estás tocando la verga Creo que estaba por aquí, tío No tengo batería Puedes encender la linterna Que por lo menos se ve algo Tío ¿Cuántos objetos me queda? No, no, no me voy a parar aquí porque va a venir el bicho y me va a matar, tío. No puedo fallar, tengo que hacerlo todo lineal. Recordar que este juego no tiene save Point. Si no tiene Shape Point, obviamente yo no puedo guardar la partida y seguirlo mañana. ¡Suuu! He ganado mi primera en el Stanley. Yo no he ganado todavía, campeón, Juanjo. ¡En felicidad! Yo, papá, me molaría jugar unos tríos. Nada, campeón, yo lo prometo. Fortnite, mira, una hora. No, no aguanto ni Dios Fuera, coño, paposo Igual que te lo digo del Valorant Que te puede gustar mucho Pero yo pongo Valorant campeón Y todo el mundo se va del canal Nadie aguanta Valorant Por lo mismo pasa con Fortnite Sigo jugándolo esta mañana Como el estuvo hablando O sea, sigo jugando a Fortnite Porque obviamente genera En cierto modo Y, coño Antes estábamos jugando Fortnite éramos 20 personas Ahora, a no sé qué ponga otro juego En esta estadística mental De lo que es tweet, Pues es más complicado Pero, chapa eh, Solo puede hablar los fines Por la mañana Por la mañana a no ser que sea ahora mismo O sea, literal eh, Que vuelvo otra vez a hacer directo Que lo haré en 9 horas Pero eso, Fortnite La verdad es que cada vez quiero jugar menos Me piro, gente Quiero jugar menos Porque va a pasar lo mismo que con Valorant Valorant no lo voy a desinstalar Pero no voy a jugarlo en directo Me parece un juego denigrante Y que a la larga hace que todo el mundo se vaya En plan, no, nadie aguanta ese juego, tío Imagínate un nota Un payo una paya Que haga directo 5-6 horas de Valorant, loco Tiene que tener la cabeza Churra No vea Y yo, hay que pintar Yo he venido por aquí, ¿no? O por aquí, de una Por aquí no, yo, ¿no? Sí, por aquí era la cabeza del bicho El susto que me ha dado antes Pero aquí no llegaba a la... ¿Qué pone aquí? Tu puta madre, otra vez el código, ellos ¿eh? Tus muerto Para excepcionar a las dos personas. A, a dos personajes no con mi padre ¿Será? ¿Qué cacho este Juanjo, tío? Me encanta ¿Qué cachores Porque se supone que se han quitado de la torre Para no jugar eh, Pues no voy a, a ponerme a jugar Fortnite, ¿sabes? Se supone que estoy estudiando Claro, a ver, eso es cierto Pero mañana ya viene campeón De una, ¿eh? Grande sabezari, Muchas gracias campeón Te lo prometo Que estoy deseando Terminar el juego ¿Pero te va a quedar Alguna en bachillerato? Mm, dijo que una posiblemente Pero lo, la puedes recuperar ¿Y qué coñazo Sabezari, campeón? Te lo juro El juego es, está muy guay Pero es odioso Al máximo exponente Voy a coger una pila ¿No? Que Sería combinar Con esto Uy Combinar ¿No? Coño Vale ya tenemos batería ¿No? O sea tenemos toda la batería En la luz ¿No? ¿Qué coño? Y yo me puedo dejar Combinar esto Con esto Vale, ahora. Vale, creo que ya tengo casi todo. ¿Y yo? ¿Y la linterna me ha estafado? ¿Qué dice, eh? Inglés, inglés, raro. Pero es muy irrecuperable, así que mi maestro es un hijo puta. Es un puto perro, será. Me encanta, qué gancho. Puto. Puto Miguel, tío. Primo del chapa. Vale, tengo la mochila. La foto me falta. La llave, el gorro. Vale. ¿Qué me falta, gente? Eh, ah, el collar, el collar, el collar. Tengo que encontrar la, la habitación de las niñas, tío. Coño, es puta wey. Joder. Papá, en eh, inglés, eh, no lo tengo eh, suspendida En teoría, ¡Qué alegría campeón Inglés que es muy importante, es súper importante A veces Ari, de, cuando ya sea Mayor de edad, o casi siendo mayor de edad Y vayas básicamente campeón a veces Ari A, a, a un te a trabajar Campeón, pues lo vas lo va a agradecer Pues Rocío, eh, te va a Decapitar, Rocío, su mamá ¡Qué gacho macho no, ellos yo, fuera de coño, papá. Se pasa una, eh, una pila. Hay profesores así, campeón. Gilipollas, la verdad, pero a la larga hay profesores. Qué pesado, hay profesores eh, bueno. Y yo, que no es por aquí, compadre. Que no, no. Dios, no es la maestra de inglés. Ah, de particulares, hostia, la leche. Es que es demasiado eh, lío y yo es imposible. ¿Por qué? O sea, nada no es imposible en esta vida. Literalmente, campeón, Miguel. Y yo sos una jeringuilla de esas falsas, tío, vale La piqueamos, me voy Y yo espero que haya por aquí algo, tío O sea, bro, ¿me puedes dejar terminar el juego? Gracias, tío. hasta los huevos de tus Janskers Eso, la sala de, de la carne esa extraña Por aquí tiene que ser, por cojones Joder, o sea, por allá Me estoy liando, seguro que la flecha está me lía Aunque te dice, eh, follow the routes Ah, vale, esto era el gorro de verdad lo paso mal en el juego Porque hay un momento que es lo que dijo Lilobos Estoy dando vueltas en cuadrados, tío O sea, literalmente, todo el puto rato Y se nota que te lía el juego de esa manera Y aquí seguramente salga por lo de la cizalla, ¿no? Tío, las la marcas, tío, la pared estos son las cizallas, bro? Sí, es lo mismo, hermano Qué hijo de puta, tío Madre mía Nada, por lo, tengo, por lo menos tengo lo más complicado, ¿no? Que sería el gorro, la anorak Vamos, papa Te lo juro, campeón de Zari, Que tengo ya... Una cosa más mala Por terminar el juego Campeón Que me cago encima ¿no? Ya de las ganas de terminarlo Porque me está pareciendo Que imita muy bien A una backroom Pero que se está pasando Porque yo no entiendo Cómo te puede llegar A perder un cuadrado rato Y yo me, eh, me va eh, Por eh, 70 al Fortnite Ahora eh, me meteré Para ver A cuánto FPS me, A cuánto FPS me va Nada, si está en el portátil hablo de la administración De tarea, campeón De una No te cuesta eh, Rapidillo Joder, tío Gracias, campeón Ari, Tío, cómo me da ánimo es un juego Está muy chulo pero repito, no es acto para todo el mundo, es muy pesado Chapa, ¿tú hagan tu Supongo que en a 60, 70, supongo Vale, ¿cómo se hace? Te lo he dicho, te... vale, otra vez te lo digo eh, Tienes que abrir el administrador de tareas, campeón Y es por aquí, ¿no? Tienes que abrir el administrador de tareas, clicar en el Valorant, Fortnite, la aplicación que tú quieras Y ahí eh, le das a ir a detalle, clic derecho, ir a detalle Y ahí, eh, en todos los procesos, en segundo plano, que tú veas del Fortnite o del Valorant Le sube... Le sube básicamente campeón la prioridad Se la dejas en alta En vez de dejársela eh, en normal Nunca a tiempo real A tiempo real es de mentira Eso no existe en los ordenadores A no ser que sea un ordenador súper pepino En plan que te cagas encima y, y de verdad que lloras, ¿no? Si le pasa algo Gente, ¿dónde coño estaba la cizalla, tío? O sea, he dado toda la vuelta Por aquí no era, ¿no? Sí, ¿no? Gracias De verdad, ¿eh? Oye sí, gracias, papá, sin problema, campeón Vuelvo a repetir, Miguel, que yo ya después de tanto tiempo en Twitch Ya me jodería, siempre voy a tener mis truquillos Y eh, mis truquillos son vuestros truquillos, obviamente Para que el ordenador, bueno, todo, tenga más vida Tío, si no piso eso, de puta madre Vale, gente, por aquí yo venía, ¿no? Qué pesado, el bicho está aquí, ¿no? Hijo de puta, cabrón, huevo Qué asco, tío, de bicho, tío, de verdad Vale, eso es un Medicate, ¿no? De puta madre No entiendo, tío, no entiendo, ¿eh? Y eso, eh, ¿a cuántos FPS se le puede subir? Eh, a ver si... Mierda, la cagué le he dado sin querer queriéndome que al Fortnite, tío Eso, dependiendo del ordenador, de la memoria RAM Y de todo un poquillo en el ordenador En cuanto a o sea, procesar Pues te va a subir a un pin normal, ¿no? Hola, chapa estará haciendo algo, son las nueve casi O está a punto de irse a la ducha Literal, o está eh... Terminándose de beber el coffee que le tiene que meter bien duro A los dos, eh... qué pesado, tío Mira para aquí porque es muy pesado Uf, De verdad, ya eh. quiero terminar el juego, tío Qué pesadilla, loco Dame un segundo porque tengo una calo a la espalda que te caga. Un segundo. Qué pesado, tío, el bicho este, tío. Ya ves, eh, eso, eh, eso me pasa, eh, me pasa a mí. De estar pegado, eh, te quedas eh, todo literal, eh, o sea, todo sudoso. Es que te lo juro, campeón. Me he tenido que quitar la camiseta. Te lo juro. O sea, hace una puta calor que flipas. Aún así, ¿eh? Gente, ojalá terminara el juego ya. Es muy angustioso, tío. Van vale, no sé, a servir por aquí. A lo mejor aquí hay una cacho de polla o algo, pero no creo, ¿no? Hay una un window -win de esto. Vale, lo voy a pillar rápido. Eh, necesito hacérmelo. Este juego me, me está gustando, el rollo me está gustando, se nota que también en ese aspecto sé que lo estoy jugando más y me lo quiero llegar a hacer Porque por supuesto en este aspecto es un juego trending, eh, porque las backrooms se pusieron de moda, eh, no solo en TikTok sino en el mundo entero Y la verdad pues también pues tengo que aprovechar el tirón, ya somos un creador de contenido pequeño Y bueno, ver un poquillo los perks con los cuales siempre por supuesto en este aspecto nos vamos a encontrar en cuanto a juego Coño, pues enseña en direct que queremos ver ese cuerpazo que ha hecho este Miguel Arte caso campeón, ya ves, o así sea, si soy un palillo de escarabardiente, literalmente Coño, ya la ha dado batería a la, a la, a la, al tubo. Los otros días, o sea, antes de lleno no pillé la mierda. De esta era por aquí, ¿no, gente? Creo. Una mierda la ha cagado, tío. ¿Por qué sirvo? Es que eres gilipollas, papá gigo, tío, con el espacio, bro. Gilipollas es poco, yo Me cago en tus muertos. Haceros caso, yo. Es que le doy por inercia, ¿sabes? Me creo que estoy jugando al Fornes o cualquier tipo de juego, ¿no? Que traemos todos los días. Y le doy al espacio y sirva el gilipollas, ¿sabes? Hay que ser gilipollas para silbar. Gente, no sé, me estoy perdiendo, pero más o menos tengo todos los ítems. Me faltan pocos, ¿eh? Vale, tengo que encontrar una de dos O lo de la piscina, tío, que creo que es he esto Esto lo de la piscina, ¿no? Vale Pues así puedo llegar a ver un poco mejor Vale, ahí no he entrado, sí he entrado Ahí sí, sí, sí, pues entonces me piro para acá, gente De verdad, qué ¿eh, coñazo, tío De verdad, ¿qué, qué, qué, qué ansiedad de juego, tío Repito, me está gustando Pero no, no sé hasta qué punto Puede llegar a dolerme la cabeza jugando a esto Por los sustos que te pega todo el puto rato ¿eh? ¿y son muy pesados, coño Me han pesado una puta vaca en brazo. Vale, eso es una puerta que no ha abierto, ¿no? Sí, sí ha abierto No, por aquí entraba Vale Nada, viene el bicho aquí, tío Viene de atrás Joder Qué pesado, loco Qué pesado, churra O sea, el juego dura más porque eres un hijo de puta, ellos eh. Papá, ¿sabes lo que suelo hacer para estudiar? Lo que es campeón No me digas que estudia con música, eh Que para mí es imposible estudiar con música Yo no me acuerdo si era por aquí, tío Pero voy a intentarlo, gente Tipo, el día eh, antes a lo menos me acuesto a las 11 O así, me despierto a las mañana Pero eso es muy al campeón Eso... Acabas cansadísimo Miguel, hazte este caso lo digo por, por, porque os aprecio, ¿sabes? Pero eso acaba súper quemado. Gente, no sé dónde está el bicho, pero creo que aquí te dice... Vale, are you feeling your sanity? Tu puta madre, ¿sabes? Sí que suena la sanidad, tío. Ese brazo ahí, loco, de, de pillado. Necesito encontrar la sala de la piscina, tío. Es que a mí por la noche no se me queda nada. Eh, si es muy tarde. Y eso... A ver, yo por la noche siempre sacaba máximo provecho, por supuesto Papá, ¿cómo que el lobo eh, superaban a Chido? Por donaciones, campeón de, de, de, ¿Sabes? ¡Qué locura! Y el pobre está castigado ahora, a Besar Y está súper castigado, tío El pobre, tío Gente, no sé cuántas mierdas de estas tengo Por aquí era, ¿no? Bien, las piscina Dime que es la piscina, tío Sí, ¿no? Las piscinas, ¿no es la piscina? Bro, ¿me has estado... Ah, esto, vale, pues A ver cómo lo hago O sea, aquí no había una cosa para esconderte, no, ¿no? Vale Voy a intentar guardar, ok, aquí El punto de checkpoint, vale Si muero aparezco aquí Creo, creo recordar que todo era para adelante, ¿no? Creo que me falta una cosa ¿Cómo que has dicho? Eh, que me ha salido un anuncio Que campeón, mierda De verdad, hermano de verdad, churra, déjame ya. Ay, yo qué pesado que eres, tío. Y yo, te cargas todo el juego. Y yo, el dinamismo del juego. Odio oh, lo, los juegos de terror de hoy en día. Son todos una puta mierda, hermano. Una persona normal, literal, cogería ese candelabro. Y yo, hermano, y, y, y se lo metería hasta la garganta, churra. O sea, le partiría la cara al bicho ese. Yo soy el tío este, loco, la tía, da igual lo que sea. Cojo la silla, churra, me hago una armadura de, de madera. Y voy, o, o, o me pongo puño con cita y la aquí, con cacho de, de, de madera. Y me lo carga puñetazo, loco. ¿Tú te crees que voy a tener miedo de una mierda, bicho, de eso? Me lo como, compadre. A la brasa, puto top busis de mierda. Y estoy, eh, eh, eh. He acabado de cenar ya. ¿Qué pasó, gachón? Ese ale, eh. Me cago en la leche. ¿Qué ha cenado? Pisita, ¿no? Pero un besado, perdonadme gente, por enzarparme con el bicho, pero es que te corta todo el rollo, tío. Cuando vas a avanzar en el juego, está para tocarte los juegos todo el puto rato. En plan, te, te oye. No, wow. Pensé que era jueves de pizza. Gente, no puede ser que suene aquí. Coño, joder, la piscina. Necesito ir a la piscina, gente Esto es para atrás, tío, no lo no entiendo ¿Y eso? Vale, es otro medicamento No sé, tío, ¿qué, qué coño me dice? Vale, nada, o sea, me queda el marco de fotos Y el brazalete, el brazalete Necesito encontrar la, la habitación de las niñas, ¿os acordáis? Con qué facilidad la pillé los otros días, tío O sea, no me lo pues, comprendo Hoy es jueves de pizza, de no de pizza. Qué gacho este bigue este será. Un bocate de algo que no sé cómo se llama, pero es como, el huevo, revuelto de una tortilla de patata. Huevo, revuelto de una tortilla de patata, hostia. Las fizallas, tío, por fin, pero me va, me va a matar, gente, lo sabéis, ¿no? Sabéis que me mata, tío de puta, tío. En serio, ahora. Vamos, papá, dos cosas. Literal, campeón, estamos ya. Uf. Papá, eh, si no estoy bien a chapa, es eh, que cuando eh, eh, esté, me escriba al WhatsApp sin problema, campeón. Su, tu primo tendrá que haber ido a ducharse. Literal, hay personaje tres personajes se campeón a empezar y con todo el cuello partido, lío puta. Madre mía, va. Madre mía, va. Si viene aquí el bicho, me folla, ¿eh? La vida, tío. <risa> Joder, me cago contigo, ojillo Mira que, que me, ha, me ha prendido hasta los junkers, pero me ha asustado, coño. Mama, huevo. Que vale que sea un juego de miedo, coño, pero déjame. Churra, viví. Vale, otro. Venga. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tío. La silla no me mata, gente. Me mata, no puede ser, tío, no puede ser, hermano. No puede ser, loco, no puede ser, me tengo que ir No puede ser, no puede ser, no puede ser, déjame, déjame Dios A la vez el culo que huele, será su puta madre Pesadísimo, campeón, dale oh. ¿Te ha asustado? ¡Claro, claro campeón, Betari! <risa> ¡Claro que me ha asustado! <risa> Papá, lo mejor en control es quitarlo de decir, Campeón, Juan, me voy a cortar el, el, el dedo pulgar, de purgar Pero lo voy a cortar Ahí no he sirvado, Hola. pero mira lo que me queda, campeón. Mira lo que me queda. Me queda para finalizar el juego. Me queda encontrar la sala de las muñecas. Poner 4, 7, 3. Y decir: Gracias, Indy, creador de juego de terror actual con Jansker. En vez de un hacha para matar al boss, yo lo mato con habilidad. Gracias. Me cago un dios con la Backroom. Gente, joder. Cucho, tu madre. Mamá huevo. Madre mía, qué pesadilla, tío. De verdad. Es que además el bicho hace que sea más complicado todo el juego. Cuatro, voy ya de una. Suiza. España es la 1 Suiza-España la 1 En plan, está jugando ahora dices campeón Estoy un poco fuera del move Literalmente Campeones, ya me queda solo Encontrar la habitación de las niñas Y ajas de puta Bueno, de las muñecas niñas cabronas, tío O sea, literal The question mark is ¿Dónde está la niña rata esa? O sea No sé si eh... Vale, por aquí no era, ¿no? No, no era, no era, no era, tío ¿Dónde estaba la puta habitación de las niñas, tío? La encontré con tanta facilidad a la otra vez No sé qué me queda Soy de España, si ¿Sí estás jugando Ah, no, lo no sabía no, Yo ya de fútbol ya sabéis que estoy un poco fuera de la onda Un poquito eh, fuera Gente, no me acuerdo Mierda, acabo de pisar los cristales Pégame otro Jansker, compadre Aquí con la chistorra, churra, no vea Por aquí era, ¿no? Gente, no sé Me estoy perdiendo, ¿no? No, no, no, no Como venga el bicho ahora para mí Estoy muerto, gente, ya estaría Joder Ahora voy, Nicole, dame un momento porque el juego este no lo puedo parar Te lo juro, o sea, es un hijo de puta Con todas las letras Y encima voy a morirme aquí, tío No puede ser, me quiero hacer la run ¿Esta es la habitación de las niñas? No, es la de la cizalla, ¿no? Vale, pues me piro por aquí, gente, no sé, tío Voy a quedarlo ya, Nicole, dame un segundo Dame un segundo, please Es que os lo prometo, me está poniendo muy nervioso el final del juego, tío en plan, que no tiene sentido, hermano que, que quieras asustar tanto, que está bien Bro, pero déjame, tío Que los chavales y las chavalas vean el final del puto juego, bro Déjame en paz, coño Gente, ¿dónde estaba la habitación de las niñas, perra? ¿Y cómo ha ido la tarde, Nicole? No sé, tío, no me acuerdo. Esto era los maniquíes. No, me va a matar, tío. Bueno, mañana, si gana España, voy a tener un eh, grave disputa con una Suiza. Porque, a bueno, decirme, en Suiza se ha merecido ganar. Con Wendy, ¿no? Me voy a meter a Fortnite. Disfruta, campeón. Me cago en la leche ese Miguel. Tío, no me acuerdo dónde estaba la. Ca tío, de verdad, voy a verlo en un gameplay, ¿eh? No aguanto, tío. O sea, no aguanto, hermano. No aguanto eso. O sea, os lo prometo, no aguanto, ¿eh? O sea, fuera de coño, me voy a quedar aquí. A ver eh, lo que dice. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me conoce? Grande, eh, grande Sealen, me encanta. Vale, tiene una zona segura. Voy a ver lo de Nicole y. Y voy a ver cómo, cómo es, ¿no? Un momentito, a ver. Tenía. Dos... Pues me pille un cabreo Keuf porque no me dejaron hacer siesta. ¿Y eso, Nicole? ¿Por qué? Gracias, Nicole, por esos pitardos. Ya me he puesto. Eh, ya he puesto. Van a petar el objeto, ¿será? Dos casa, un coche. Una moto. Y una familia. El secreto. No salíamos a cenar. Claro, los no padres se privan de todo, claro. ¿De flip? No jugábamos a la PlaySexo. Joder, no a la playstation. ¿Eh? No ¿Con máquina la el mujer? ¿no, no, mayor. Que, hacíamos Trabajar. Lo que hacíamos? en la cama? El secreto, ya ah. lo sabéis. Ahorrar mucho y vender cocaína. Si yo... Ah. <ríe> Madita anciana, hija de la gran perra, tío, qué gracioso. Que nicole, tío Es verdad, eh, vale Os lo, lo siento, eh, en plan Backroom. room, que gachona, tío Que nicole, tío, back room eh, 1988, eh, habitación Con caja Es el último objeto que me queda, la señora esa tiene razón Una máquina, ¿sabes? Maquinita, los cuartos de atrás, no Y yo, explora, historial, no Quiero hacerme ya el juego, déjame ya, tío, este juego me mola Pero no, al mismo tiempo Le, le voy a hacer eh, caso A la señora, no, hombre, no le hagáis caso Qué pesado, tío. El juego este me está gustando, pero es muy pesado. Literal, background, A ver qué sale. Porque yo vi un vídeo ayer que me spoilaba todo. Aquí, un Full Game, aquí, Pon. ¿Dónde te encuentras, compadre? Dime dónde te encuentras la puta habitación de las muñecas. Porque si llego a saber eso, lo busco yo, tío. Que no. Muy tarde ya seréis. A ver si. Es que lo prometo, tío. está los huevos del juego. O sea, está muy bien, pero no merece la pena, tío. O sea, están las pelotas, tío. De intentar hacérmelo. Y encontrar, por supuesto, la puta habitación de mierda de las mujeres, de los niños, esos sin piernas, eh. ¿Dónde te las encuentras, tío? Más allá de los maniquíes Vale, se mete aquí De puta madre Que pin, que pam Están lo de la piscina ¿Se encuentra esto? Aquí ya está Aquí también Aquí también ¿Dónde te encuentras las muñecas? ¿Dónde, churrita? Dímelo Que voy a arrucharme el juego Que necesito terminarlo, cabrón Vale, supongo que con las cizalla Creo Vale, nada O sea, busco cizalla O sea, sitios con cizalla Y ya estaría De verdad, qué asco, tío Me está gustando, repito Pero me, me está agobiando mucho, tío no sé ve una polla, sí, campeón, porque estaba ahí con, con el pause, estaba intentando ver Por dónde está Ahora vengo sin problema, campeón Miguel Tío, de verdad se me han gastado las pilas ya Churra, de verdad Combinar, qué quejón que soy para este tipo de juegos Tío, pero es que de verdad me da un poco de coraje Los, los juegos de miedo de ahora No dan miedo, ¿sabes? Son juegos de mierda Que son just en todo el rato y ya está Aprovechan, claro que sí, bro Claro que sí, manín Vale, gente, no sé, tío, no sé por dónde ir Pero bueno, me da suda Literalmente, yo creo que es por la piscina, ¿no? No, no, no, esto es lo de la Norac No puede ser ah, Piensa, papajío, solo te queda un objeto Dos objetos Concha tu madre, no me queda la foto, tío Dios, ¿dónde estará la foto? De verdad, lo que hay que hacer para subir un gameplay de un juego Que me parece llamativa la idea, tío Que me parece una puta mierda el proceso de llevar a cabo la idea Joder De verdad, ay, concha su madre Esto es la piscina, bro Por aquí ya hay, o sea, pero ¿dónde cojones estará la cizalla? Literalmente, si tuviese un poco más de iluminación Pues sería la polla, hermano Pero como no hay... Hermano, pégame el sustituto, ya Venga, Jansker, venga, chúpamela Así, de lado, vamos Hijo de puta De verdad, ¿dónde estará? No me jodas que venga por mí, compadre Sin escucharme, tío Es que sin escucharme, loco, estoy de loco Mierda, un momento, gente Yo no estaré loco, eh, voy a llevar eh, A cabo su papel en el chat, así que Creo que debería poner Qué cacho A ver, por aquí tiene que ser, tío, creo, ¿eh? ¡A mesari! Literalmente la haría, la liaría y luego, literal No, me he equivocado No, tío, no Me va a matar el bicho No, no, no, no joder, no joder no Por favor, Dios santo De los videojuegos Dame, por supuesto, habilidad, tío Habilidad y paciencia Más que habilidad, paciencia Porque la habilidad ya la tengo jugando a juegos, tío Pero, joder De verdad, hermano Que el bicho este no pare 24-7 De darme por culo eh, Es molesto, tío Molesto, bro Muy Molesto, joder Además que parece y simula que estás en una puta backroom de verdad ¿Qué tal está? y que O sea, no le va a quedar ni una, tío, qué alegría Me cago en la leche Más para atrás, tío, wey, camino O sea, vale No, aquí no había nada, ¿no? No sé, tío, me está rayando, esto es lo mismo de antes, tío He dado la vuelta ¿Cómo que y Es y Grandes y Me encanta no, no me acuerdo, tío, no sé, por aquí y tú, Grandes y qué bueno eso, tío no sé, me está rayando un poco Acabo de pisar los cristales, ahora viene el bicho como un puto Hijo de puta, ella por mí De verdad, ay, qué cacho de perro ella. Es que encima se me gasta la batería que da gusto ella. ¿Dónde coño está la puerta? Va a venir por ahí, gente Este no tiene que ser, por aquí no tiene que ser Tío, no puede ser por ahí, tío No puede ser por ahí Nunca será suficiente para eh, suplantarlo eh, Yo eh, pondré cara eh, para defender su título saca su espada, que gachón me encanta <risa> Eh, lo siento, no me fijé eh, Qué gachones Tío, la cizalla, bro No, no me jodas, tío, de verdad Que me falta poco para hacerme el juego Dime que por aquí había salida, tío Porque me está rayando un huevo y parte de otra, manín O sea, no me acuerdo qué había aquí, pero voy a ir para allá, tío A lo mejor está el puto, la puta Marco de la foto O está lo del número, nada y nada Tócate los huevos, he muerto Pero a ti sí te puedo suplantar, no pasa nada Grande esa vez, Ari. No, hombre, no, nadie suplanta a nadie Aquí todo el mundo es singular y único Gente, qué hay. De verdad, ellos, es necesario pegar esos porrazos, compadre Que hay gente durmiendo, churra De verdad, no sé qué tengo que hacer, tío Son muertos ellos, para pa encontrarlo, Ellos te dice, please, help me, tu puta madre te va a ayudar O sea, ya ves, voy a quemar las cosas, loco Lo que te ha dicho Qué grande sabes, Eh, uf, No sé dónde encontrar Lo de las niñas, tío Lo de la habitación esa, la sala de las niñas, tío De verdad, o sea, yo ya para más huertas que doy como un gilipollas De verdad que no encuentro el camino Factible de este sitio, de este juego No sé, tío Encima la linterna, va cuando le da la gana Nunca será mejor que cacho ese pibardo eh, no sé, ya qué hacerle Linterna, aquí no había algo, tío Yo cerré esa puerta, es imposible Yo cerré esta puerta porque venía el bicho, ¿no? Lo de los relojes, ¿no? No sé, tío, o sea, por aquí viene el bicho Vale, nada, ni modo, tío, lo cierro otra vez Que le follen el culo No sé qué hacerle Qué coñazo, tío, de videogame, eh O sea, está guapo, pero es un coñazo que te cagas, macho Además, eh, estoy seguro que no me da tiempo a recuperarme Ni mucho menos, tío ¡Hombre! ¡Dios! ¡De verdad, compadre! No me lo creo ni yo, sí, gira la cabeza la Así, ah, compadre, sí, sí, interrúmpeme, que te voy a poner el 473 Gente, el momento estelar, gente Examinar ¡No me jodas, que viene el bicho! ¡Joder, joder, joder! ¿En serio no se para el juego, tío? Rotate, puta wey, quítate ello, por favor ello, De verdad que va a entrar ello, me va a hacer va a Gastar más tiempo en este juego Loco, de verdad, ello de verdad, compadre, bueno De mientras que viene, churra, no vea Compadre, el lag de juego este es una basura 473, campeón, estoy deseando coger la puta mierda de colla ese Porque me queda el marco de la foto y creo que es por aquí, Avezari Que es lo último que me queda, tío El juego no puede ser tan pesado Además que el bicho viene para acá, campeón, campeón y campeón Atento, ¿eh? o sea, es que el bicho sabe perfectamente Porque tengo el micro activado y estoy hablando con vosotros Todo el rato que estoy aquí, el hijo de la Gran Berrique se va, me da tiempo Creo que sí, voy a intentarlo Bueno, da igual, estoy al lado Voy a intentarlo, gente, que le den por el culo Literal, vamos a darle, a ver cómo lo hago Te dice, rotate, eh, show the cursor Vale, cuatro Mierda, viene a por mí, ¿no? Joder, joder, de verdad me... Y yo, gente Me cago yo en todo lo incagable O sea, el bicho va a venir para acá Ahora enfrente de mí eh, Para decidir eh, Que papá, papá, casi eh, una hora reinicia No, campeón, ya me mato, vamos eh, Pero esta hora que sale O sea, el tiempo que sale aquí en el juego Campeón de y no es el del juego, ¿eh? Es como el juego que... Y yo, show de cursor Ahora, es el juego que transcurre en, O sea, la hora que... El tiempo que transcurre en el juego, campeón Vale 3, 7 Por favor, bien Déjame terminar el juego, tío Vale, puta, güey Churra Tú eres tonto Hermano. 4 T. ¡Ay! Estoy gilipollas, tío. Perdonadme, gente. Este juego la verdad es que es muy denso. Muy denso, güey. Gracias, bro. Dame el collar de tu puta madre. Examinar. Dame. Y yo viene el juego. Viene el bicho. Y yo, pero no me deja abrirla, compadre. ¿Tú qué quieres? ¿Pelea? Churra. examina de qué? ¿Pero qué me estás contando? Chor del cursor. Ah, la llave esa. Bro, va a venir el bicho. Vale, a ver. ¿Qué coño tiene aquí? O sea. Bro, me dejas abrirla. GG, menos mal, campeón de Zari A ver si me deja, ¿qué debo de hacerle? No sé qué coño debo de hacerle, campeones Ah, ahora, bien, joder Mira lo que hay dentro Una puta pulsera de esa de Cominola, de la niña Puta wey, examina, pero que quiero cogerlo Joder Mira, mira que es cabrón, lo prometo Mira que es cabrón el juego, que lo que te hace es esto Rotate, curso Y yo, pero déjame pillarlo Take, por fin, compadre Vale, eh, puta wey, métetelo por el Maldito pusitío Vale, eh, iba a guardar yo de paranoia Ok, Uf, me falta el último objeto Creo, ¿no? Sí, vamos a revisarlo de mientras Estamos aquí, examinar Bolsa, llave, anorak, tren Foto, me falta la foto, gente Madre mía, joder La madre que le parió Bueno, gente, mira, ¿sabéis lo que le voy a poner? Mira, para las muñecas estas Recordad este momento en el cual Este juego casi Desespera al puto papajigo Antes de irme a este juego y hacérmelo Atento a lo que voy a hacer Compadre, ¿un caso de cipote? ¿Un caso de cipote? Para el creador de videojuegos, que está muy bonito, ¿vale? Muy bien, está perfecto hecho, churra. Pero a mí no me vacile, compadre. No me ponga el juego así. Que yo soy creador de contenido de competitivo, no de videojuegos de, de. ¡Ah, y una vena, es verdad! Una vena por aquí. Es eh, verdad, anda. Os estoy enseñando una clase hoy de interpretación artística de anime. ¿eh? Así, toma. Anda, anda que no. Gente, se nota que he pasado por aquí. No jodas, tío, me pone 2000 puntos. Eh, y tengo menos. ¿Y eso, campeón de Zari? ¿What? Eh. Ayer activaste el bebillo. Lo tengo ahí como recompensa todavía. Te, te, te di los puntos, campeón, eh. Pues di los puntos de ayer, eh. No pasa nada. Literalmente. Tío, no, no, no, no, Tengo que seguir. Joder. Vete. Tengo que encontrar el marco de la puta mierda esa. Eso es, una eh, una vena. Sí, campeón. Bueno. Ya me entendéis. Algo muy eh, de ese palo, ¿no? Vale, por aquí ya venía yo, ¿no? Pues no, no, no, por aquí no era. No sé, bug, qué raro, campeón de pero me toca las pelotas. Vamos, si no, te devuelvo ahora los puntos. Literalmente gente, dime que encuentro el marco, no me acuerdo, eso sí que estoy jodido, el marco marco no sé dónde coño estaba, os lo prometo, vale, está aquí, tío, está aquí, tío, está aquí, de verdad, déjame en paz, tío, déjame en paz, joder, hijo de puta, Dios, ahora para ver dónde vale, nada, sin comentario, mientras que el bicho se va a tomar por culo. no está el marco de la puerta? Vale, se va para acá, va a la sala de los relojes, sigue para adelante, ¿dónde está eso? Vale, pone la caja. O sea, coge la caja. De verdad, que estoy. Yo nunca hago eso, ¿eh? No quiero, no te preocupes, campeón de Zari, te lo juro, ¿eh? Todo lo malo fuera de eso. Yo nunca hago trampas de este palo, oye, pero lo prometo que mmm, no me va a tocar más los huevos, oye, el juego. O sea, quiero terminarlo ya. Que me queda solo un objeto. ¿Dónde está el marco Aquí ha pillado ya el marco de la foto, vamos a ver, dónde está? Papá más 60 FPS ¿En serio? Pues raro, campeón. Bueno, a ver, será de la RAN entonces. Literalmente. Vale, pilla la cizalla. Después de la cizalla, y no sé qué hace, Solamente por el culo algo, ¿no? ¿Dónde está la el marco? ¡Me dijo, vete a tomar por saco, pesado! Muy pesado, campeón de Zari, te lo juro, muy denso. O sea, está bien la idea del juego, pero no está bien final no está bien realizada. Es que no es, un por, eh, no es un portátil para jugar. Un portátil normal, ¿no? Campeón, aro. Pero eso le vamos, eso le pasaba a mi hermano antes y a mí, con el, en, el i3 que tenía. Te lo prometo. Ya verás tú, cómo si sí? soy mejor que tú. Eh. IT. Eh, Quintuplico seré. Gente, el. A... ¿Cómo? Joder, ¿dónde pilla el marco de la foto? Vale, aquí, aquí, aquí lo veo. ¿Y esto dónde has accedido al clipollas? Vale, hay un teléfono, hay una mesilla. Una pila y un medicamento. Siento responder tan tarde que estaba haciendo una cosa sin problema, campeón, vale Tío, de verdad, ¿cómo has accedido aquí, bro? Dímelo, por favor, dímelo. ¿Cómo tú vienes aquí, hijo de puta? Estoy viendo España, no pasa nada, campeón. Vale, pues al principio del juego. Joder, macho. Si mira, madre mía, tío. Eso me pasa, pues no. Vale, en el sofá de las cucarachas, tío. O sea, en el sofá de las cucarachas. Me voy a dejar guiar por ello. Sofá de las cucarachas, recuerden, gente. Vale, el sofá de las cucarachas, era, era, era, era. Por aquí, cizalla. Va ganando, tío, qué guay. Del tirón. Vale, y esto, gente. Por aquí. Vale, vale, vale. Creo que lo tengo, ¿eh? Me... Y yo qué pesado que es el bicho ese que saca la cabeza. Será cabezón. Vale. Nos metemos la batería por el culo. La sala de los relojes Todo para atrás, gente, todo para atrás. ¿Os acordáis, el cofre de la cucaracha, cabrona esa? Pues todo para atrás. Creo, eh, si mando mi coco, para allá Coño, que me ha puesto los relojes aquí Con, con totopolla. Oh, papá, me miro, eh, ya, eh, nos vemos mañana Me voy a acostar ya, eh, huevo, Eh, madrugo, este mamá más O sea, literal, grande Miguel Por supuesto, muchas gracias por otro día más, por compartir tu tiempo Encima después de haber venido, de, de estar a FK Durante mucho tiempo De que te hayan eh, incluso robado la puta cuenta de Twitch Espero que vaya bonito mañana en el examen, por supuesto De historia de, del fascismo alemán e italiano Y le metas bien duro, campeón Me cago en la leche, Miguel, mañana nos vemos, me cago en la puta De nuevo, muchas gracias por todo lo que hacéis a diario ¿Cómo decir a Wendy? Eh, ya veo la petada de... Lo... a pasar. O dar... Mira. lo, puto. Me encanta hacer uno para España. Eh, tiene que estar eh, conmigo todos los días. Vamos, Paña, Gran sabez Yo lo prometo, perdonarme porque yo soy muy malo en el fútbol. Literal, en plan... No me entero ni de media cuando hay un... un, un ¿Sabes? Un, un torneo, ni nada. O sea, literal. Y yo, no me digas que vienes para acá. De verdad, más riego, gente. Más riego. No, no más riego, tío. Necesito encontrar esa sala. ¿Cómo la encuentra, tío? ¿Dónde está eso? ¿Qué hago, obvio? Solo juro que hago, obvio, tío O sea, estoy metido dentro Para que me muera ahora No te toman por culo, bicho de mierda ¿Cómo lo encuentra tío? ¿Qué hace el nota, hermano Porque es que yo no sé Cómo notas ese saber entero Con la esquizofrenia que es el juego este, hermano Una puta esquizofrenia que, que te caga Yo tampoco Hay igual, campeón de zaní No tiene nada de malo Vale La habitación La habitación del bicho roto, tío O sea, y el marco de la... El marco de la foto Vale, la, la estantería Por lo de la estantería Somos atrás, ¿no? Somos para atrás, tío. ¿Qué hago videojuego Vale, pero... tengo que buscar las verjas, tío. Casi pongo el ¿no? Eh, con la letra en el chat para hacer algo. Qué gachón, ¿eh? Seréis. Vamos a darle. Very safe. A ver qué pasa aquí. Creo que esto era solo un ítem, ¿no? Creo. Creo. No, sí, no, sí, no, sí, sí no, no. Dime que por aquí está, tío. O sea, tengo que reconocer el... el, el... No, es lo mismo. No, no. Pero no de cara al sol será. De verdad me pone muy malo, yo, el juego de esto, os lo prometo. Está guay, pero me pone malísimo, oye, porque... Muy pesado, loco. O sea, que el bicho te escuche el micrófono. No, con solo la letra, seré ahí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Pues mira, lo he encontrado, gente. Me cago en Dios y en todo lo que se mueve, tío. Jansker. Gracias, bro. Eres muy amable. Pillo la pila. Me meto eso por el culo. Literal, pillo esto. El marco la foto, gente. Pues ya me hice el juego. Ya estaría. Ya estaría, ya está. Bien. Muy bien, hermano. Muy bien. Bro... Aleluya. Hermano, mi puta madre. Te dice, find, to way to... ¿Cómo? Y you can. Ahora sé, ahora creo que el juego me mataba, eh. Hermano, me tiene que matar el juego, ¿no? Churra, me tiene que matar el juego, no puede ser eso. No mames, güey La debió la puta. Será, Gente, finalmente. El último Jansker, Gente, que te den por el culo. Backruns si en algún día tiene si una backroom, gente. Literal. Me hago una espada con huesos de rata, ellos. Eh, con médulas espinales de hueso de rata y mato al bicho. Final de. Madre mía. Backroom. Paranoia, ¿sabes? Grande Sabezar y qué pesado juego, campeón. Madre mía. Está guapo la idea, pero se nota que es un juego indie, tío. Le faltan matices que mejorar por falta de presupuesto. Que no lo, no lo critico ni mucho menos, pero un poco denso, que tú tengas la sensación de estar dando vueltas en forma de círculo en todo momento, o sea todo el rato es un círculo, es como el, la pescadilla que se muere de la cola, literalmente eso está el niño, el skater, que al principio cayó en este espacio tridimensional de backroom, supongo con el skate y acabará juego con el parchazo, ¿no? hace eso y se hace eso y está ya la backroom si una secuela la jugaré, pero espero que tenga más iluminación y que no sea tan pesado como este trae Ahí empieza el juego, vale. Y esta vez acaba, ¿no? Oh, shit. ¿Cómo? Para atrás. Rebobina para atrás. Hostia. A ver. Paranoia, ¿no? Que turbio, ¿no? Por fin, tío, he pesado el juego, hermano O sea, está muy guapa la idea no repito, pero no No llega a cuadrar, tío Como, como yo, yo, me lo, yo me lo esperaba, tío o Sabe que también es la partícula De que todos los juegos de miedo de hoy en día no son de miedo Mira el niño, ese es el niño, hijo oh, puta Ese es Qué desgraciado, hermano Es un, es un motherfucking idiot, lo acaba de decir Loco, el niño de Stranger Things. Ojalá que te mate el bicho ese ¿Cómo que Andrew hammer? Niños le caba. Get the hammer, get the hammer, let's go. Vamos a lock him up en Liam's house. Have some fun with this little shit. Era su hermano, se le acaba su hermano. Y en la Backrooms se encuentra un puto bicho que tiene todo el careto, bueno, toda toda el setup de, de de ropa que de él. Vale, al Motza uh, With the uh, Hat Passet, o sea, pasó como una semana, es uh, shocking, o sea, está como descubrió uh, al pequeño Timmy, uh, de 11 años, uh, sabe, de edad, uh, caminando por uh, la carretera. Uh, camino a caza, ¿no? Uh, eh, mostrellas uh, Kick and Ear, ok. This mother made a public uh, play uh, to the killer to uh, relate her soon. Sayinchi she uh, wants to hint haul uh, uh, uh, uh, and call uh, cook. This is Firebird Meal, uh, Spicy French Chicken. El pequeño Timmy, o sea, bueno El cuerpo el pequeño el, el cuerpo, el cuerpo del pequeño Timmy, ¿sabes? Fue encontrado dos días más tarde eh, Lockland, eh, En el foro de Lockland, ¿no? Eh, fue encontrado con su eh, chaqueta favorita amarilla Con sus pantalones Con la misma ropa que, eh, por supuesto, por la había vestido no O sea, En el puto camping Pero, ¿vale? Se le dice Dios Pero sin, sin, sin brazos, ¿vale? O sea, both of this arm and this head uh, have been uh, detected from this body. O sea, la cabeza no fue encontrada del cuerpo, ¿sabes lo que te digo? Encontraron al pequeño Timmy, ¿sabes? Realmente, como torturado, ¿no? Eh, con mucho. O sea, con la cabeza, o sea, con un daño cerebral increíble. Eh, el cuerpo estaba cerca de todos los, los miembros amputados: Lilian William, die, o sea, 18 de Drake, Salvatore, 18 de Worldboard, eh, Sharger for the eh, Kidniping, Torture and Brutal, Murdered, Ann eh, Timmy, After Police, Found, eh, perigo, el VHS. Qué guay, tío. O sea, ha sido eh, el hijo puto del SK, loco. Me el me niño, tío. Hijo me de me puta, del hermano. Veo, dice Te enteras, ¿entera Lucas <ríe> After he was eh, O sea, admitió ¿no? en el hospital, obviamente Que después de lo del incidente del, del skateboard no O sea, del skate eh, Te dice que murió, ¿no? Eh, unos minutos justo después, tío El VHS Que el VHS es una, un sistema de reproducción De películas, de cine En los 80 para adelante Ya lo tenéis Little Timmy eh, When I was... O sea, cuando era eh, joven eh, Esta era mi, fa mi chaqueta favorita Pero malo tiempo, tío O sea, literalmente Perdonadme de una Vale, te dice La localización la cual eh, O sea, Paul Hart eh, One of the killer hand, de incident eh, Song of the blood Can eh, still be disabled be, be, be disabled O sea, que por ahí O sea, eso era como la backroom Era una paranoia esquizofrénica del man Lillian William, 18 años Ahí lo tenéis, sabéis El niño Esos son los tres cabrones Los niños de 19 y 18 años Que mataron al niño, ¿no? La murderet, O sea, puede ser que se, que esté basado o sea, en, en hechos reales Gracias por jugarlo Tu puta madre Jejejeje jeje, Te la meto doblada Y ya está Backroom gente Confirmado Backroom no está mal Pero le falta mucho Para llegar a ser un juego de terror Para mi gusto Porque los juegos actuales de miedo Son solo Jansker Que te dicen ¡Ah! Y te meten un vergazo Ya está Literal Cuando te acostumbras Es como el que oye yo ve Hola, me paso para ver el backroom, ¿qué tal? Está bastante chulo, la verdad, confirmo O sea, lo único malo es eso, campeón O, eh, o lo play que mm, no destaca Para mí este tipo de miedo De Jansker, del susto fácil Que puedes llegar a hacer en un videojuego Me da mucho más susto, sabes. realmente yo que sé El juego ese, jugué una vez que se llamaba V6, que por lo menos tenía un susto psicológico De que la persona era eh, esquizofrénica ¿No? Y se medicaba y si no veía cosas Returbio, ¿qué dijo? Pues campeón En resumen, campeón y campeona O sea, El asesinato de Timmy, que era un niño de 17 años que hacía skate con los tres niños rata este pues estos de aquí, pues, básicamente la background es como la pesadilla mental que creo que esa persona eh, originó eh, en ese vórtice haciendo skate y que por supuesto se encuentra como con la conciencia de ese niño, hecha un calamar ¿sabes? un calamar de Stranger Things tú te has visto al espejo también hey, de... pero está bien ¿eh? el juego, si sí, español y fachada, aunque con pintas de, de guiris, se lee de textos, pero ¿eh? la trama está basada en hechos reales